Buenos días amigos y amigas de la hora de Hurlingham, ¿cómo andan? Bueno, estamos este, a partir de la semana pasada, en realidad siempre, pero ahora dándole otra vuelta de rosca a eso de conocer a los artistas que son de Hurlingham, a los que uno conoce de toda la vida. En este caso, hoy nos está visitando, y es un orgullo para mí, eh, Juan Terra, nos conocemos de hace un montón de tiempo. ¿Cómo anda Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Eh, comentales a, a la gente, bueno, ¿cómo, ¿cómo arranca tu esta pasión tuya por, por la música? Porque es una pasión directamente, contanos un poquitito. Y a los 15 años, mis hijos me regalaron una guitarra y de ahí en adelante no la no solté jamás. Eso uh -huh. fue como el, el puntapi inicial. Uh -huh. Después, eh, el hermano de mi abuela tocaba chamamé en, en Corrientes, va, fue muy conocido después, y sacó beatbol. Eh, y creo que es como una de mis referencias actualmente para dedicarme a la música y en estos últimos años, puntualmente después de la pandemia, decidí como bueno, dar un paso, un paso más y dedicarme al 100% a la música, desde la docencia desde hacer eventos, fechas ahora una gira, bueno, ya iremos contando pero eso, como el, el paso importante que di en estos, en estos últimos años fue decir que eso, saber que estoy dedicándome al 100% a la música y poder sostenerlo, que, que era como algo, una meta que, que quería lograr. Lo que yo observo de él, que lo conozco, de que siempre hago el mismo cuento, que lo veía caminando por Vergara con la, con la Gibson. La Gibson, la verdad, con la Gibson, <risa> caminando. Yo decía, este está loco, anda, anda, andás con una Gibson por Vergara, se ve que los otros no saben qué lleva y lleva una fortuna mientras el tipo tocando. Pero ahora lo que yo veo es un crecimiento tuyo, porque el caballero abro paréntesis, este, ha tenido la amabilidad de grabar por lo menos cuatro temas acá en este, en este humilde estudio, y hay un crecimiento eh, en, en, la parte, en la parte vocal, en la parte del canto, hay un crecimiento en la parte interpretativa, en lo que es eh, el dominio de la, de la guitarra, de las escalas, de los acordes, de las armonías... Eso ha sido, eh, digamos, resultado o producto de estudio. Evidentemente te ha puesto a estudiar. Es decir, estudio no solamente quiere decir ir a un profesor, sino de repente estar uno mismo muchas horas practicando y tocando. Contanos un poco. Sí, sí. sí. muchas horas de estar tocando, de estar grabando, de estar tocando con otras personas, presentándome en vivo. Pero algo que sí me parece muy importante, por lo menos desde mi experiencia, es... Eh, la composición, la composición eh, porque si bien yo estudié en el conservatorio y aprendí teoría, lectoescritura y bueno, te hacían dictados rítmicos, toda la cuestión que uno va aprendiendo, creo que hasta que yo no lo puse como en práctica con mis canciones, como que no terminaba de, de, de internalizarlo, no de, de incorporar esos... ¿Cómo, Esa... ¿Qué hago con todo esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo, cómo funciona? Eso, tengo el libro gordo de Petete, pero lo claro. tengo ahí guardado en la librería, ¿no? Este, como que al momento de escribir una canción, eh, todas esas cuestiones como que salen a la cancha, digamos, y, y bueno, como tratar de sacarle el máximo jugo posible a todo, eso, todo ese tiempo de eso invertido en, en aprender, ¿no? Eso que decías vos, escalas, acordes, después todo lo que tiene que ver con la parte de grabación, de aprender a, a maquetear mis canciones, eso también acelera mucho el proceso, porque me está pasando últimamente de que entre que grabo la, entre que si me ocurre la canción, me inspiro, la escribo y la grabo, el proceso cada vez es más corto. Y eso como que permite que la canción mantenga como esa frescura que está cuando la componés. Que es distinto a como me pasaba antes que componía la canción, capaz la tocaba, la, toca, la formaba una banda, la tocábamos, le buscábamos el sonido. Que esa es otra historia que también está bueno cuando eh, formar una banda y encontrar el sonido de las canciones. Pero la canción como que sola tiene que tener su propio vuelo. La, eh, la pregunta que le hago a todos los, los músicos, eh, la canción implica la música y la letra. Sí. ¿Y qué amanece primero? ¿La música o amanece la letra? O es un tema que vos decís, eh, dije, se me ocurrió una frase y después de la frase vino la música, o primero vino la música tocando, uno decís, che qué lindo esto que me salió, estos acordes, y, y también aparece la letra. ¿Cómo, cómo es el, el sistema? Le estoy preguntando casi nada, quiero descubrir. <risa> ¿Cómo lo hace? Para mí, primero, antes que eso, lo primero es la emoción. Bien. La emoción que, que uno tiene, ¿no? Que creo que es algo que también me gusta mucho eh, expresar y compartir y alentar a las personas que se puedan dedicar a, al arte, ¿no? Porque es lo que justamente nos permite conectar con una con algo que tenemos eh, dentro nuestro que está uno exteriorizarlo en mi caso a, algunas emociones muchas veces surge a través de una catarsis una canción estoy en un momento de, de alegría o de tristeza suele ocurrir bastante en los momentos de por lo menos lo que hasta lo que tengo entendido yo mucho en momentos de tristeza de uno que no está capaz experimentando experimentando algún tipo de sufrimiento de dolor y externalizar eso a través del arte bien libera mucho entonces ya sea que uno después con esa canción quiera sacar un disco o dejarla ahí guardada, ya el, el ejercicio de, de traducir la emoción a través de, de algo más, a través de la creación, eh, ya es un montón. Lo que, está, lo que está muy bueno, más allá de la, de la cuestión artística, es, eh, dirían los, los brasileros, trocar o mudar, ¿no? Es decir, mudar de, de la tristeza a, eh, a la música eso es fantástico, es, fantástico. ¿no? es decir, esa mudanza yo ayer lo estaba escuchando a Lula y decía mudar, de, de ir de un lado al otro sacar, bueno, yo decía, es una mudanza que uno hace es decir convertir el dolor en algo que luego te gusta que deja de ser dolor sí, sí Absolutamente, y te limpia adentro, ¿no? Y te, De hecho me pasa que, bueno, esto, no nos guardemos nunca las cosas que sentimos. Hay que eh, dar todo para afuera. Hay fuera. que darlo para afuera. Mejor afuera que adentro, Mejor digo afuera yo. que adentro diría Shrek. Sí. <risa> bueno, eh, total, sí. totalmente, un mensaje, un filósofo total eh, que inventó esa frase. Aparte que te enferma eh, eh, finalmente. Eh, si vos tragás, tragás, tragás, y por algún lado el cuerpo te habla y te dice, pará. En el caso, Marcelito, para, para de tragar tantas cosas, claro, ¿viste? Larga para afuera. Eh, interesantísimo eh, todo eso. Yo eh, digo, y me pone contento que vos estudies también, es decir, porque el músico que no estudia no se puede desarrollar. Eso es así. Yo he hablado con muchos que dicen, no, que la manejo de oído, sí, de oído, y después lo escuchás que toca exactamente lo mismo siempre. La verdad es esa. Yo Pero creo que el, también, de, una vez le pedí a aquí que Sinesi, no sé si lo conoces, es un guitarrista tremendo, guitarrista fuera de lo común. Eh, le pedí consejo, le digo, ¿qué me recomendás? Para, para mejorar con la guitarra. Y me dijo: Toca todos los tipos de música que puedas. Toca toda la música. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque eh, escuché de, de boca, por ejemplo, de, de Juan Falú. Ah, bueno. Que lo escuchamos yo. Eh, tomó clases eh, en la Marechal, que es una Escuela de Arte de Leopoldo Marechal, que está en Ramos, Ramos en Casanova. Este, bueno, Juan Fabio en un momento dio un concierto para un montón de personas que estudiaban música eso, en una academia, digamos, y él decía como, yo capaz no estudié música, pero ¿a qué se llama estudiar música? Es la cuestión, ¿no? Eh, como que él decía que estaba, él sin estudiar música estaba dando un concierto para gente que estudia música, pero ¿qué es estudiar música? Claro. Porque cuando yo me junto a tocar con alguien estoy como poniendo en juego un montón de, de situaciones que tal vez es como una, de alguna forma estudiar, por así decirlo. Distinto es eh, encasillarme y tocar siempre lo mismo, pero bueno, en todo caso estoy estudiando eso mismo y bueno, no salgo de eso, me encasillé en eso tal vez. Eso yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también hay otra cosa que está ahí mediando y dando vuelta que él no la dice, que es la capacidad. ¿no? Porque una cosa es que el Señor muestra que tiene capacidad. Juan Falú muestra que tiene capacidad. Entonces esas capacidades y esa tremenda ventana abierta desde el punto de vista creativo, hace que eh, en el caso de ellos puedan tomar los estudios en diferentes formatos. No así, aquel que de repente lo hace para entretenerse, pero que quiere lograr determinado tipo de cosas y no tiene el ángulo ese tan amplio de apertura, yo creo que sí necesita el estudio formal. Pero me sí, parece que sí. los que tienen capacidades eh, están, como vos decís, si entiendo, estás en tu casa horas y horas tocando y practicando una escala, al final de cuentas estás estudiando y practicando una escala. Claro, sí, y sí. entendiendo que la escala de Do, que la escala de Sol, que la escala de Re, lo que sea, ¿no es cierto? Tal este, cual. Pero de repente el que no sabe qué es Do, Sol, Re o que es el oído, y va a tener este, eh, problemas, si no tiene capacidades para salir de ese pequeño círculo, en donde está. No sé si se entiende lo sí, que estoy sí diciendo. Sí, se entiende. Yo creo que estudiar música, o sea, yo me dedico a la docencia, de hecho, y creo que es. Y aprendo un montón, ¿eh? Porque no claro. creo en eso de, del docente que transmite. Yo creo que uno, así como transmite, bien. recibe y, y te digo que aprendo un montón, desde dando una clase para nenes de 8 años hasta una persona de 70 años. Claro. Aprendo siempre. Eh, pero con esto de las capacidades, yo creo que las capacidades se desarrollan. Además. Claro, como que uno puede desarrollar la capacidad de abrirse a escuchar otros géneros musicales. Tal vez creo, creo que si sí hay, hay algo en lo que me estuve como ejercitando bastante es en abrir el espectro de decir, bueno, me gustaba el rock. En su, empecé con el rock, después eh, conocí el funk, me empezó a gustar el jazz, me empezó a gustar el capa, la bossa nova, el, el, el candombe, hecho. el candombe. Mm. Tomé un taller de candombe. Eh, entonces, bueno, mando un saludo para Mati Ruiz, profe de candombe, que fue el que me enseñó a tocar candombe en su ensamble, y gracias a eso se dio origen a esta canción. Que uh -huh. Si no yo no hubiera, aprendi, no hubiera ido al taller a aprender candombe, esta canción sería otra cosa, otro estilo, otro ritmo. Uh -huh. Entonces, claro, uno tiene que estar abierto a las posibilidades y a conocer otros géneros, y no encasillarse, porque también hubo como una cultura, me parece a mí, en la música del rock, de decir, yo estoy en el rock, en el rock and roll. De hecho, antes había bandas que eran como de rock and roll, y específicamente de rock and roll, Dingue, dingue, dingue, y no salían de ahí y está bien, porque fue como una época o hacía funk y hacía funk o hacía pop y hacía pop o tango y hacía tango, y de repente apareció Piazzolla y rompió todo rompió todo y los tangueros eh, algunos estaban enojados algunos, claro, decían Todos. que eso no es tango y bueno, y claro. no era otra cosa eh, lo mismo con Charlie García o lo mismo con Spinetta bueno, creo que justamente si de algo nos sirve el arte es para romper esas estructuras y que también el arte es una, una, un reflejo muchas veces de lo que está ocurriendo eh, en la era en la que vivimos. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo no puedo clasificar la música que hago como hago candombe, o hago pop, o hago rock. De repente pintó y hice un candombe, y hice varios candombes más, que todavía no salieron. Eh, y yo así que... como hice pop, sí. y así como de repente hay un tema que me pinta hacer un rock, bien rockero, y hago un rock, y trato de no eh, limitarme. Si me piden me pinta hacer un reggae, voy Totalmente. a hacer un reggae. Y además, nosotros, eh, yo pensaba, ¿no? Eh, le pasa también lo mismo a músicos que yo he escuchado en Montevideo. Lo que pasa de fondo es que somos rioplatenses. Y en realidad, ser rioplatense es una mixtura, una mezcla interminable. Entonces, por eso somos dúctiles para decir, vamos, podemos hacer ya mezclarlo con, con funky. Y el funky está casado con el candombe. Y el candombe es el padre del tango. ¿Entendés? Entonces está todo todo mezclado y si vos simplemente eh, abrís la cabeza y empezás a hacer así, así el abanico y podés hacer lo que quieras. Podés ay, ay, ay. hacer lo que quieras. Yo una vez en el continuo me acuerdo la, la, el grupo musical que escuché, pero era un sexteto. Entonces yo, yo dije, bueno, me pedí, vamos a escuchar, era música clásica porque era este, eran todos instrumentos de música clásica. Estuvieron haciendo folclore, el tipo. no había ni un bombo. Y era impresionante lo que tocaban esos tipos: piano claro. de cola, violonchelo, violines, cosas. Bueno, pero fíjate, ves? por ejemplo. Lo que es la en... capacidad de la mixtura, de, de, de tomarla como una riqueza. Yo digo, la diversidad es lo más rico que tenemos. 100%. No existe, como yo digo, como la naturaleza, no hay un solo tipo de árbol, hay dos millones de árboles, y qué bueno. Y tres millones de flores, cuatrocientos millones. La música y la expresión humana también corren este, por ese andaribel o esos múltiples andaribeles y uno tiene que decir, ¡qué bueno! ¡Qué riqueza! Total, totalmente. ¡Qué disfrute! Tal vez uno se siente más identificado con determinado tipo de claro, música y más también bien. eso es súper válido. Y tal vez en cada momento de la vida nos identificamos con distinto tipo de música. Claro. O mismo una música que antes nos gustaba un montón, ahora ya no, o ahora le encontramos otro significado al que antes no. Claro. Entonces como que... En ese sentido está bueno como estar abierto. Yo trato de, de estar abierto a las músicas. Antes era como, no, tal género, no, viste, mucho no conecto. Hoy en día lo pienso dos veces. Digo, a ver, verdad. porque no sabes cuando de repente te encontrás con eso, con una nueva técnica que, te, que es muy interesante, que uno también puede aplicar en sus canciones, con un sonido. Yo creo que todas las músicas igual vienen como del mismo lugar. Sí. Entonces como que eso también está bueno, pensarlo de esa forma, de... de no pensar que es tan diferente todo. Después de todo, la célula rítmica que está en el reggaetón tiene relación con una célula tal vez africana, ¿entendés? O sea, eso es así. O sea, así como dicen nada, como que no se puede inventar nada, no es que no se puede inventar nada, es que está todo dentro nuestro, está todo vibrando siempre de uh -huh. los antepasados. Más bien, como decía eh, Einstein, eh, sí. que todo el mundo gusta, uh, dijo, no, mire, todas las ideas ya están escritas en el universo. Yo lo único que tuve fue la habilidad de bajarla. Pero ya está escrito, como diciendo, eh, yo mismo cuando hago estas cosas digo, yo no estoy inventando nada. Lo que tengo, digo, digo lo único que agradezco es la posibilidad de bajar ideas. Es de decir, tú, tú, tú, tú, tú, El futuro, ¿eh? que es algo que eh, cuando estés en ese futuro va a ser el presente del pasado, ¿no? de este día de hoy que lo hablamos. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Cuáles son este, tus proyectos? ¿Con qué? Eh, Juan, nos vamos a encontrar. Ya sé, con el mismo Juan, pero ¿haciendo qué? <risa> bueno, en principio con respecto al, a los tiempos uh -huh. lo que tiene que ver con el futuro, el pasado, estoy trabajando mucho para estar en el momento presente. Claro. Me parece súper fundamental. Es lo que existe, además. El, es lo único que tenemos. Uh -huh. Y a veces lo perdemos de vista de eso. Uh -huh. eh, pero sí está bueno tener en cuenta el futuro como una cuestión práctica de decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Pero... Que vamos hacia allá, pero ahora estamos acá, dando este paso que tenemos que dar ahora para ir hacia allá. Pero como vamos acá. Claro, como, de, como diciendo, ¿cuál es el próximo presente que voy a vivir? Exacto. <risas> pero por una cuestión eh, simplemente de decir, voy hacia allá. Claro. Después, el camino mismo a veces. ¿Por qué? Porque uno a veces proyecta, yo voy hacia allá y va a pasar esto de esta forma. Y después no. Y después no. Y, uh, pero yo. Y bueno, pero las cosas se dan como tienen que darse a veces. Entonces, por eso, si uno está 100% en el presente y sabe que va hacia allá tarde o temprano vas a ir hacia ahí. Entonces, eh, ¿hacia dónde va mi carrera musical o mi estilo musical? No lo sé. Lo que sí sé es que estoy abierto a todas las posibilidades que la vida me traiga. Con respecto a la música, con respecto al arte, no me cierro a otras disciplinas artísticas. Incluso hoy en día me dedico 100% a la música, pero el arte es algo que, que admiro, que me produce emociones y que siempre voy a estar creciendo en ese camino. Ya lo si hay, si hay un gran descubrimiento que tuve en el 2020, del 2020 en adelante fue eso, definitivamente es por ahí mi camino eso sí, no hay ninguna duda y, y sí cómo va a ser o de, con qué estilos musicales o con cómo, no lo sé justamente creo que ahí está la magia de, de la vida de no saber de esa incertidumbre y que venga lo que tenga que venir y estaremos acá para hacer un poquito de música y compartir claro. eh... Lo, lo dejamos por un rato, un rato llamo yo porque en unos meses por ahí lo vamos a decir de vuelta a venir para acá. Es más, públicamente te decimos que a partir de ahora, esta casa, la obra de Hurlingham es tu casa. Ya. Vos pasás como, la, como un vecino viste que le golpea la ventana a ver si está tu amigo, y decís, che, tengo que comentarte algo, tengo que batir el parche porque hay tal show o tal cosa, que obviamente cuando tengas nos comunicas, así nosotros le decimos... A toda esta gente que está tan loca que se le ocurre mirar la hora de, de bueno, Burlingame. De hecho, ya, ya que estamos hablando de eso, mm. el viernes 12, Bien. el viernes siguiente, el viernes 12 de mayo, tocamos en Teatro Brote con, ah. con Hernán Calis. Bien. Así que quienes estén escuchando, súper invitados, invitadas, ahí a las 20, 21 horas más o menos, vamos a estar ahí haciendo un show. Gran guitarrista. Gran Hernán guitarrista, Quirlo. gran cantante, sí. gran persona. Y bueno, tengo el gusto de hacer un show con él a dúo, así que en Teatro Brote... En la calle Gaboto. Después chumiale de esto que hacemos acá, a, Dale. a ver si quiere venir, pero Dale. que no se entere nadie, bajito te lo, lo, traemos, lo traemos, lo traemos a Hernán, vení, acercate <ríe> a la hora. <risa> Gente, lo estamos empezando a conocer, ¿no? Eh, a Juan Terra, eh, es de Urlinga, por eso es un orgullo, yo lo escucho cantar y digo, mamita, eh, yo le digo, estás para otra cosa, hermano. Este, por eso tengo que aprovecharlo no de que se avive, porque después ya no va a venir acá a decir, no, ¿sabés qué? Yo solamente voy a estudiar. Ya yo vengo, yo vengo, voy a venir. No, ya lo sabemos. lo Estamos empezando a conocer el orgullo de tener vecinos y vecinas de Hurlingham, donde Hurlingham es una cosa de loco, porque desarrollo cultural, desarrollo deportivo, y somos 200.000, somos muy poquitos. Gente, nos vemos, este, nos vemos en otra oportunidad presentando acá a lo que son nuestros valores, nuestros autores de PEDITE de tu, de tu gente. Muchas gracias, gente. Escuchen Radio y Florecer, mi último lanzamiento eh, en todas las plataformas. Muchas gracias por el espacio, Marce. No, gracias a la hora favor. de Durlingham. Gracias, saludos a Merly también. Claro, Merlina Castro, fundamental. Si, si, sin Merlina, él no está acá. Ahí está, exactamente. <ríe> y nos pueden seguir en las redes como arroba juanterraoc. Y bueno, gracias por estar ahí de ese lado escuchando. Nos vemos prontito. Cerró verte soy amor en cada instante del ir antes pensaría que sé yo. para ustedes una canción sobre el desapego emocional Para dejar atrás las energías que ya nos van más con nosotros Dentro de mis sueños estás otra vez Quiero alejarme, pero no sé qué hacer Es que allá quemé las flores Buscando encontré Quemas del pasado queman Toda mi piel Taratarataratarat.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 Encontré en ese dibujo que me mira a la pared, despertar si ese diluvio me enfermo Ahora solo miro al mundo y me espanta de tanto dolor. Y las cosas que te dicen que si no, pasar así, como mea coincidencia, el infierno conocí. No Vez. Quiero alejarme Pero no sé qué hacer Es que ya que me flores, Buscando encontré Gemas del pasado queman Toda mi piel Despertar ese diluvio Me re enfermo. Ya solo miro al mundo Y me espanta de tanto dolor Y de las cosas que te dicen Que solo pasan así Medias coincidencias El infierno conocí yeah. Sal de mí, Sal de mi ser Sal de mis insomnios Descansar y intentaré Solo